Muy buenas, amigos y amigas. Después de una semana muy triste, con imágenes de disturbios y de brutalidad policial que nos ha dejado a todos muy mal cuerpo, creo que el análisis no puede conformarse con censurarlo y aquí paz y después gloria. Quienes estamos en política tenemos la obligación de intentar entenderlo precisamente para que no gangren un problema social que sin duda va más allá de Hassel y de cuatro contenedores quemados. Intento explicarlo en cinco premisas y una advertencia. La primera premisa es muy clara. No confundamos a los que provocan los disturbios con la juventud en general, ni siquiera con los jóvenes jóvenes que han decidido manifestarse pacíficamente esta última semana por la libertad de expresión. Igual que no todos participan en fiestas ilegales o hacen bodas en el casino, no todos queman contenedores. Criminalizar a la juventud lo único que provoca es más desafección y más hartazgo. Segunda premisa. Hay muchos jóvenes que no son sospechosos de nada más que de intentar salir adelante y que están a salgorro de la situación por la que están atravesando. Dos grandes recesiones en los últimos 10 años. Fatiga pandémica, falta de expectativas, paro, crispación política, corrupción. El 80% de los menores de 30 años viviendo en casa de sus padres y el 20% restante dejándose más de la mitad de su sueldo en pagar el alquiler. Tercera premisa, que el árbol no nos impida ver el bosque. Pensar que el hartado de estos días tiene solo que ver con que hay muchos fans de un personaje más que cuestionable, como es Pablo Hassel. A mí me parece una ingenuidad, pero sobre todo me parece una falta de respeto para una generación arrollada por la crisis. Cuarta premisa. Cualquiera que me conozca sabe perfectamente que yo no iría ni a la vuelta de la esquina con Pablo Hassel. Entre otras cosas porque a la primera de cambio seguramente me enviaría a un gulag siberiano. Sin embargo, esto no va de lo bien o lo mal que nos caiga Pablo Hassel. Es incomprensible que el gobierno aún no haya firmado el decreto de indulto. Y más incomprensible todavía es que el gobierno quiera echar el freno sobre la despenalización de los delitos de opinión. Quinta premisa. Desgraciadamente los disturbios no se terminan condenando sus consecuencias. Se terminan atajando sus causas. La tarea del progresista no es ni alentar el enfrentamiento en las calles ni desde luego quedarse de brazos cruzados diciendo que tenemos una democracia plena no son meros comentaristas deportivos son los responsables de aprobar las leyes por tanto menos twitter y más boe y termino con una advertencia es evidente el intento por parte de ayuso de casado de almeida de desviar la atención de los malos resultados del partido popular en cataluña del caso Bárcenas, del caso de la calle Génova, de Aval Madrid, de Enrique López, etcétera, etcétera, etcétera. Es evidente, pero seamos serios. La democracia no se tambalea ni un centímetro porque alguien un día decida romper un escaparate. Para eso está la ley, evidentemente. La democracia se tambalea, sufre y agoniza cuando un partido político que ha tenido responsabilidades de gobierno en España como el Partido Popular, se descubre y ha estado financiándose irregularmente durante 38 años. 38 años funcionando como una organización criminal y no como un partido político. ¿Quiénes son los antisistema entonces?